Ahora continuamos intensificando el estado de conciencia pura, el estado base. Esta vez, pues el nombre la sesión va a tratar sobre sanación. Y el título. La luz de Mingyue hey. Min sanadora. ¿Es Es diferente de la sesión anterior. En la sesión anterior practicamos el estado de ir más allá de todo. Y a algunas personas les resultó realmente difícil mantener ese estado. estado Vamos a trabajar con el amor universal, consciente, la luz como sanadora, experimentándola y haciendo cambios. Bien, ahora vamos al compromiso con la práctica. Vamos a estar en la conciencia pura en el momento presente relaja y mira la pantalla experimentamos la paz interna vamos a sentir toda esa paz interior todos la tenemos cuando vienes a tu interior esta aparece este estado pacífico la paz interior de la conciencia pura puede ver la buena información el compromiso con la práctica practica diligentemente con buena autodisciplina esto es muy importante la autodisciplina puede manifestar el real poder de la conciencia de decisión. La conciencia decide qué es lo que quieres hacer. Nos damos cuenta de lo que queremos hacer. En segundo lugar, Haz hermosa tu vida con un alto nivel de sabiduría. Y nos recuerda que tengamos una vida bella con un alto nivel de sabiduría. El nivel cotidiano ordinario está fijado en el mundo exterior y tiene muchas fijaciones preocupaciones nosotros hacemos un nivel hermoso de vida esta vida para que llevarla a un alto nivel necesitamos mejorar la sabiduría llevar la conciencia pura a un nivel estable, claro, puro a su estado natural en tercer lugar Trae despertar paz y alegría a la dimensión humana a partir de tu ser verdadero. No practicamos solo para nosotros mismos. Practicamos para todo el mundo como una completud se expande a la vida. Cuando mejoramos, naturalmente brindamos beneficio al mundo. Necesitamos conscientemente enviar esos beneficios al mundo. Este tipo de intención, de idea, nos permite que mejoremos rápidamente nosotros también, aumentando nuestro poder interior es el poder de nuestro corazón. Cuando experimentamos el estado puro del ser, al mismo tiempo lo compartimos con la humanidad, trayendo o llevando a despertar paz y alegría. Y nuestro corazón cambia todos los hábitos antiguos En vez de, de esos hábitos que vienen del ego, dejamos de enfocarnos en esos bloqueos. Cuarto, conviértete en la luz de amor universal y hazla brillar en el espacio infinito. Es muy bella y muy importante esta frase. Eso solo sucede desde el ser verdadero, despierto, en el nivel de Mingyue, conciencia pura autoconsciente. En este nivel aparece una buena intención, y la conciencia intensifica en su interior el amor universal. Esto genera la propia mejora y transformación. La última, muchas personas practicamos juntas. Nuestro bello campo de conciencia puede construir un campo armonioso, un mundo armonioso. Cuanto más personas practicamos, se forma un gran campo de conciencia que sostiene unos a otros, creando un hermoso campo de conciencia que crea un mundo armonioso. Eso sucede cada vez ahora más rápido. En este momento, el virus COVID-19 empuja a nuestras conciencias a conectarse juntas naturalmente para formar un mundo mejor y más armonioso. Bien. Bien. Lleva esta información a tu, a tu corazón y vamos a comenzar nuestra sesión. cierra los ojos bien cerramos los ojos Experimentamos Mingyue despierto, pacífico y estable en el momento presente. Relaja. Totalmente relajados. Usamos He, para observar el espacio interior del tantien superior observamos profundamente es muy importante cuando sentimos que el tantien superior se vuelve vacío y puro realmente Estamos en un buen estado natural. Nos mantenemos un poquito ahí. sentimos que el tantien, tantien Superior se vuelve cada vez más sutil mm. Tantien Superior se funde con el espacio del universo infinito En el espacio universal, nuestras conciencias puras se funden juntas y formamos nuestro campo de conciencia corazón a corazón. Nos amamos unos a otros. El campo de conciencia se vuelve puro, luz pura. luz pura. Esa luz pura contiene al amor universal. E ilumina el Tantien superior va a través del interior, el espacio del Tantien superior, vacío, la luz pura. Llena de amor universal consciente, va al espacio interior del cuello, vacío, vacío, se funde en el universo se funde con el espacio de la conciencia despierta observa el espacio de los hombros y brazos el interior se vuelve brillante se expande abriéndose y fundiéndose con el universo infinito. Observamos el Tantien Medio. El espacio del Tantien Medio se vuelve brillante, transparente, el amor universal, se abre y se funde con el universo despierto y consciente en el campo de conciencia observa el espacio del tantien inferior el interior se vuelve brillante, transparente abierto se funde en el universo despierto observamos el espacio interior de la columna vertebral todo se vuelve brillante y transparente, siéntelo, vacío, siente el amor universal se abre desde la columna vertebral a todo el universo fundiéndose observa el espacio de los glúteos y piernas el interior es brillante transparente se expande abierto fundiéndose con el universo infinito el campo de conciencia de amor universal su luz pura ilumina a través de todo el cuerpo todo se vuelve transparente y brillante, Open. abierto, Expand. se expande Shush. Shush. abierto. Desde lo profundo del interior, se abre. Abrir. Se funde en el infinito universo. Todo el espacio del universo se vuelve luz pura. amor universal consciente sostenemos una bola de chi vacío vamos a hacer abrir y cerrar en un nivel muy profundo armonizando el chi interno y el universal usamos la luz pura del amor universal para transformar todo el espacio de chi de espacio abrir cerrar oh abrir Terra Siente el, la luz del amor universal despierto en todo el universo Cerra, Llegando a profundamente a todas las células Al espacio interior del ADN Abrir. Abrir. Te fundes en el universo, ¡Wow! se transforma todo, se vuelve bello. Cerrar. con una sonrisa interior sentimos que profundamente el interior es muy fino Abrir. abrir siente el amor feliz Light. la luz del amor feliz vacío abrir el chi de la conciencia se hace muy puro siente cerrar vacío, sostenemos la bola de chi, relaja, sentimos nuestro cuerpo de chi, es vacío, muy pacífico, experimentamos la conciencia despierta la conciencia se observa a sí misma y se vuelve despierta esa conciencia da información de amor universal decide la transformación de la vida. Cuando damos una información, esa información se vuelve real inmediatamente a nivel de chi. y y a nivel físico, se vuelve verdadera. Ese es el proceso de la decisión de la conciencia. Siente la conciencia pura y el amor universal comienzan a crear una vida hermosa nuestra vida hermosa en un nivel muy sutil. El brillante campo de conciencia ilumina el espacio del Tantien Superior. Es amor. El Tantien Superior Todas las células en su profundidad, el ADN en su interior, okay. se abre, okay. abre, todos los bloqueos desaparecen, desaparecen. Siente que cuando enviamos esa información, desaparece. El poder de la conciencia pura realmente está haciendo ya esa decisión. Esa transformación se vuelve real. Decide que todos los bloqueos ya han desaparecido. el Chi en el Tantien superior fluye bien el Chi es abundante el Chi se vuelve muy puro todas las células cerebrales todas las células del Tantien superior están felices, muy saludables. Todas las funciones son hermosas. Amablemente, movemos el espacio vacío del tantien superior relajándose. Oh. Siente el interior. Shui, vacío. Hua, transforma. Shui, hua. Se vuelve muy muy armonioso. Bello. La conciencia despierta va a través del espacio del cuello. La conciencia despierta con el amor universal. La luz pura abre el espacio del cuello se abre y se hace cada vez más grande vamos a través de todas las células desde el ADN abriendo el espacio interior del cuello todos los bloqueos todo tipo de problemas desaparecen Desaparecen los bloqueos, vacío, observamos el interior y sentimos como todo se vuelve muy armonioso y saludable. Muy bello. Todas las células están felices. El chi interno es abundante. El chi fluye libremente. Todas las funciones son hermosas. observamos el espacio interior de hombros y brazos la conciencia despierta va a través en un nivel muy sutil y el interior ya cambia ese espacio continúa abriéndose todo el espacio interior de las células se abre. Vacío. ¡Jua! Se transforma. Problemas y bloqueos desaparecen. siente el espacio interior de los brazos se vuelven brillantes y transparentes ama ese espacio puro de chi el chi es abundante el chi fluye bien todas las funciones son hermosas ama ese bello espacio La conciencia despierta y pura va a través del espacio interior del pecho. Va a través de los pulmones, del corazón, mamas. el espacio interior del pecho es un espacio muy sutil y puro siente el amor universal la luz pura profundamente en el interior del tantien medio se expande abriendo todo el espacio interior de la célula se abre ¡Jua! se transforma ¡Jua! todos los problemas y bloqueos desaparecen vacío sentimos que el espacio interior del pecho se vuelve vacío, puro, fino el chi se ha hecho abundante el chi fluye bien muy armonioso todas las funciones son bellas ama ese espacio el interior es bello el espacio es claro y limpio puro, brillante una conciencia despierta, pura y clara, va a través del espacio del tantien inferior, con el amor universal. La bella conciencia se mantiene en el tantien inferior. siente que está en el tantien inferior y cuando ella está en ese espacio el espacio se vuelve grande el tantien inferior en su interior el hígado y la vesícula biliar vacíos la conciencia pura va a través del páncreas el bazo vacío va a través del estómago intestinos vacío la conciencia pura va a través de los riñones vacío va a través de la vejiga el sistema reproductor vacíos todo el cuerpo todos los espacios son de chi puro y ese espacio de chi se abre todo el espacio del ADN en el interior de las células se abre abierto se transforman se vuelven cada vez más puras se funden en el universo bloqueos y problemas desaparecen desaparecen Abierto. Todos los problemas desaparecen. Siente cómo se ha vuelto armonioso todo el interior. La luz pura de amor universal nutre ese espacio. El Chi es abundante, fluye libremente, todas las funciones son hermosas, sentimos y observamos ese estado saludable la información de la conciencia pura ya decide el estado saludable de ese espacio sentimos eso es la realidad ahora, muy saludable y bello a más espacio. La luz pura de nuestra conciencia despierta y amor universal va a través de todo el espacio de la columna vertebral. Sentimos las vértebras cervicales dentro en un nivel muy profundo las vértebras dorsales vértebras lumbares sacro coxis, cadera toda la columna vertebral se vuelve transparente todo el interior se ha vuelto sutil y vacío Abrir. Wow. muy duro abierto todos bloqueos y problemas de la columna y el sistema nervioso central en lo profundo desaparecen desaparecen ¡Jua! es espacio, interno es transparente, la luz pura del amor, nutre todo el interior. El chi es abundante, fluye libremente, todas las funciones hermosas. observamos en un nivel sutil y sentimos el estado saludable es muy hermoso, ama ese espacio observamos los glúteos articulaciones de la cadera vacío la luz pura del amor va a través del interior a través de los muslos rodillas pantorrillas tobillos y pies las piernas en el interior se vuelven transparentes de luz pura, abiertas, abriendo. Okay. Bloqueos y problemas internos desaparecen el espacio de las piernas se expande continuamente todos los problemas Todo el interior se ha vuelto armonioso. El chi es abundante. El chi fluye libremente. Todas las funciones son saludables. Observa el interior. Puedes ver y sentir el estado saludable. Ama el interior de las piernas observa todo el espacio interior del cuerpo siente la conciencia pura despierta va a través de todo el cuerpo a todas partes el amor universal la luz pura va a través de todo el espacio interior del cuerpo en todas partes despertando el espacio de chi del cuerpo está despertando y se expande se expande abrir Abrir. Se funde en el infinito universo. El espacio interior profundo continúa abriéndose. Abrir a un nivel muy sutil, the the totally bloqueos y problemas desaparecen ah, completamente. En un nivel muy sutil, Despegue. desaparecen. Hua. Hua. S Hua. Hua. desaparecen completamente incluimos los bloqueos emocionales, el miedo se abre en el universo y desaparece desde el profundo interior se continúa expandiendo abriendo En un nivel profundo, abre. Se expande. de problemas y bloqueos desaparecen totalmente siente que el chi interno es abundante el chi fluye bien todas las funciones son hermosas el espacio puro es despierto y brillante el interior es lleno de amor universal con una sonrisa amamos nos amamos a nosotros mismos esa conciencia pura esa completud de conciencia pura se ama a sí misma sostenemos una bola de chi en esa completud en ese Completud de amor universal y abrimos. Relaja. El universo es bello. Cerrar. profundamente en su interior el universo es bello ama ese espacio feliz abrir Este espacio de chi, claro y limpio, Abré. el espacio universal es muy armonioso. El chipuro va muy profundo al interior. abrir Abrir. Abrir, cerrar, Sostenemos la bola de chi, con una sonrisa interior, elevamos el chi, vacío, Por encima de la cabeza, la luz pura del amor universal ilumina todo el espacio interno del cuerpo, vertemos el chi, A través del tantien superior, cuello, tantien medio, tantien inferior. Las manos cubren tu chi el ombligo, hombres primero la izquierda, mujeres primero la derecha. La conciencia despierta en estado minyue. Va a través de todo el espacio interior de Chi y del cuerpo. Es amor puro. El interior es vacío. Es un espacio muy grande. Siente que amas ese cuerpo de chi. En este buen y mejor estado nuestras conciencias puras conectan juntos. siente la luz brillante de nuestro campo de conciencia en todo el espacio del universo nuestro campo de conciencia nuestra luz pura comienza a rotar en el sentido antihorario hacia el frente izquierda Atrás. Derecha. Relaja. Con, continúa rotando despacio. Nuestro campo de conciencia pura rota. Rotando. Rotando, se funde con las tierras de Europa. Europa se vuelve brillante y transparente. Se funde con el espacio de la luz pura de la conciencia. Y todo rota. Todos los seres humanos, toda la naturaleza, animales y plantas, edificios, todo se transforma en una luz pura, rotando, rotando, esas tierras. la luz pura de la conciencia rotando en esas tierras rotando transformando todos los virus y problemas desaparecen rotando problemas desaparecen Rotamos, rotamos, se vuelve todo brillante y más brillante. Esa tierra se vuelve limpia y clara, armoniosa. La luz de la conciencia pura continúa rotando hacia las tierras de África. La tierra de África se vuelve brillante y transparente en un estado de Chi. Sigue la luz de nuestra conciencia y comienza a rotar, bella. adelante, a la izquierda, atrás, a la derecha, adelante, rotando, todos los cuerpos humanos se vuelven brillantes en su interior y todo el espacio se vuelve brillante, rotando, transforma, transforma. Todo tipo de virus y problemas se transforman, desaparecen. Siente como esas tierras se vuelven cada vez más brillantes. se vuelve muy armoniosa clara y limpia la luz de la conciencia pura rotando hacia las tierras de Australia es una gran área todo se vuelve pura luz ¿Sí? rotando y rotando Relasa. relaja todos virus y problemas ¿Sí? rotando la tierra de Australia se vuelve brillante, cada vez más brillante. Se vuelve limpia y clara. Sientes estado muy armonioso. La luz pura de nuestro campo de conciencia rotando hacia Sudamérica. todos los países que se vuelven brillantes, todos los seres humanos, la naturaleza y todas las cosas se vuelven luz pura y brillante, rotando, despacio, rotando, cada pequeño espacio, rotando, brillante, rotando, rotando, Brillante, virus y problemas, todos desaparecen, desaparecen. Esa tierra se vuelve limpia y clara, muy armoniosa y muy bella. la luz pura de nuestra conciencia rotando en Norteamérica y Centroamérica en esas tierras toda la humanidad la naturaleza todo se vuelve a un chi brillante rotando, rotando nuestro campo de conciencia nuestra luz rotando todos, virus y problemas desaparecen se transforma. sentimos el movimiento de la conciencia pura rotando y escaneando todo el espacio se vuelve brillante Ese espacio se vuelve brillante y claro, limpio, muy armonioso, muy hermoso. La luz pura de nuestro campo de conciencia rotando va a las tierras de Asia. Todas las tierras de Asia están en nuestra conciencia brillante y pura. Todas las personas se vuelven de chi brillante, transparentes, rotando, rotando, todos los virus y problemas se transforman, desaparecen. Wow, so Siente que esta tierra se vuelve limpia y clara Muy armoniosa, muy hermosa Sentimos la luz de la conciencia brillante rotando en el espacio gigante del cuerpo, en el ADN rotando, rotando. La luz de nuestras conciencias, de nuestro campo de conciencia rotando, se funde con toda la tierra y toda se vuelve brillante y transparente Chi. El Chi de la tierra está rotando. Nosotros y la tierra somos uno. Brillantes y transparentes. Rotamos y rotamos. Rotando. Todo tipo de virus y problemas desaparecen. Todos los bloqueos desaparecen. la tierra y todas las cosas de la tierra se ha transformado en chi brillante rotando con la conciencia pura y el amor universal rotando todo se vuelve muy armonioso relaja poco a poco rotamos y nos expandimos al universo Se funde en el universo, nos fundimos. La conciencia en el universo y el universo consciente rotando despacio. Somos uno con el universo. Vacío, Rot paramos la rotación en el centro del cuerpo, durmiendo en la mitad del cuerpo. Paramos la rotación. durmiendo relaja separamos las manos a los lados abrimos los ojos despacio gentilmente movemos el cuerpo de Chi todo se ha vuelto luminoso en todas partes abierto totalmente Movemos la columna vertebral. Bien. Muchas gracias a todos. Gracias,